Hola nuevamente, bienvenidos, pues esperemos que hayan ido por su cafecito en este breve receso. Eh, vamos a dar un espacio para preguntas y respuestas para pasar a la segunda parte de nuestra capacitación después de este segmento. Eh, nuevamente recordarles, ya hemos tenido varias sesiones de este tipo. Este, si pueden ir levantando la mano de, de manera digital para poderlos ir teniendo en orden. Este, y pidiéndoles también de favor que las preguntas sean eh, breves y muy puntuales. Estamos esperando al compañero Jared se conecta en cualquier momento, pero eh, por pronto también está acompañándonos ya aquí este, el maestro Jalil. Y nuevamente recordarles que 12:12:05 aproximadamente estaremos entrando en la segunda parte de nuestra capacitación. Este, adelante compañeras, compañeros, tienen la palabra ya tenemos aquí súper Azucena, adelante Hola, hola, bueno, pues no es que nada es un comentario eh, tengo, la verdad me motivó mucho, ¿no? esta ponencia la, la segunda ponencia y en reflexionar que efectivamente hay cosas que nosotros observamos dentro de nuestros municipios pero muy poca información tenemos ¿no? eh, felicito a los dos ponentes, gracias Nuestro Jalil, por, por su ponencia me quedaba pensando, en mi municipio solamente hay un coordinador eh, de, del deporte, ¿no? Y recientemente, después de un año de haber cambiado eh, el gobierno, este, lo contrataron, ¿no? Entonces eso habla pues, de la deficiencia que hay de repente ahí en ese sentido. Eh, no veo muchos espacios, me llamó mucho la atención, me llevo como mucha tarea para poder documentarme de manera científica y tal vez proponer algo no eh, y, y ir directamente no como ciudadana puedo hacerlo ¿no? directamente con este coordinador de cultura no sería la pregunta y pues felicitaciones gracias y bueno también tengo una pregunta para el otro ponente hablaba sobre el programa de poniendo, poniéndote pilas algo así ponte, ponte pilas. pilas ponte pilas eh, este es a nivel federal o, o es este estatal esa era mi pregunta gracias eh, el caso de Ponte Pila fue un programa que generó la Ciudad de México, eh, en el mm -hmm. cual eh, precisamente en, en todas las alcaldías, parques, municipios, eh, lugares, parques públicos, trataron de acercar a, a las personas a la activación física. ¿okay? Recordando más que el deporte, la activación como esta situación de es, eh, generar la salud física y mental a las personas. Es como que el objetivo principal, ¿no? Alejarla, y eso es lo que bastante interesante, y aquí en parte de lo que voy a complementar contigo es ¿por qué una política pública funciona en pequeño? Unas políticas públicas, algo lo, me enseñaron precisamente un maestro dedicado a eso, ¿por qué no funciona una política pública a nivel nacional? Porque en México hay sí, muchos México, distintas realidades, distintas funcionalidades, entonces, una política pública tiene que ser en un pequeño espacio territorial poblacional donde vayas aplicando a lo que está en la esencia de ese lugar, ¿ok? Entonces, esa, esa situación de la política pública eh, eh, es, por ejemplo, decían años anteriores, ¿no? Computadoras para todos. Y en donde no hay luz, ¿qué hago? En donde está la sierra? ¿cómo le llego el internet o qué, cómo invento el, el hilo conductor? No, no funciona así. O sea, funciona que en cada espacio, en cada lugar y cada estado, eh, entidad, municipio, ayuntamiento, generen una política pública para fomentar y generar. Es ahí cuando la política pública funciona, pero inventando y prometiendo eh, a grande, no. O sea, no, aquí tenemos de eso? No funciona así. O sea, realmente va, va a funcionar eh, un trabajo de necesidad, ¿no? ¿Qué te, ¿Qué te parece en tu municipio que alguien generara? Desarrollo de espacios públicos para el deporte, en tal, wow, va a salir porque va a buscar la estructura, va a aplicarlo, va a desarrollarlo, eso puede funcionar, y la gente con gusto va a apoyar, a decirle, a ver, ¿dónde genera nada? Ah, pues ves ahí donde parece basurero, mejor lo genero para otra cuestión de activación física, y entonces puede propiciarse esa situación, ¿sí? Pero no solamente una situación, eh, Vamos a quitar un poco que nada más el sector público tiene que funcionar. También el sector social y privado. Sin ustedes, sin la población, no se hace nada. Entonces, es cuando nosotros si tienen que levantar la mano, oigan, hay que generar esto por el beneficio de nuestros hijos. Sí, es la manera de sus hijos, de sus parientes, de los niños, de los adultos, de, los, de, los, de toda la población. Entonces, esto me tiene que generar esta situación. Por eso ha funcionado un más en Ponte Pilar. Porque han puesto un pontepila en cada esquina donde se pueda realizar. Esa es la gran, esa es la gran diferencia. Son cosas buenas que, que, pueden tener sus pormenores, sus situaciones, sus particularidades, pero puede funcionar y ha funcionado. Eso sería mi contestación en ese punto, Azucena. Gracias. Gracias, maestro Jalil. Eh, adelante, compañero Sergio Maya. Hola, muy buen día. Felicidades a las dos ponentes. Eh, bueno, un comentario nada más. O sea, me queda claro eh, que es tan importante generar las condiciones para la participación ciudadana, el deporte, ya que nos da mejores condiciones. Eh, eh, eh, adelante, compañero Sergio Maya. ¿Sí me escuchan? Perdón. Sí, Sergio. Sí, adelante, Sergio. Ah, perdón. Sí, que Hola. le digo que es, que es tan importante generar las condiciones. Para la participación, de, para el deporte, ya que nos genera una mayor participación ciudadana y obviamente este, nos ayuda para nuestras relaciones tanto sociales como para el desarrollo eh, integral de la familia y obviamente el desarrollo personal de todos nosotros. Entonces, efectivamente es muy importante generar espacios públicos y políticas públicas que obviamente generen... este eh, la, la motivación al deporte ¿no? así es totalmente de acuerdo aquí eh, eh, sí, es cierto que la mayoría de ocasiones se enfocamos pues, a los niños, ¿no? Es, siempre ha sido un factor muy en común en esa situación pero nos olvidamos que la educación física no tiene edad ok, la mm -hmm. formación la integración, hoy hablamos no tanto de un deporte para adultos más bien yo hablaría más bien de la activación física para adultos, adultos mayores y qué importante es para prevenir salud, ¿no? Eh, ¿Para qué? Digo, perdón, los hospitales no son baratos, ¿verdad? Entonces, y eh, en el público, pues esperas mucho tiempo. ¿Para qué llego a un hospital si prefiero llegar a un deportivo y hacer una actividad? Cambia la vida y cambia el contexto. Digo, yo he visto hoy luchadores profesionales que están arriba del ring a sus 60, 70 años. ¿no? Y ellos te dicen, yo me voy a morir arriba del rey, muchos sí se han muerto arriba del río, ¿no? Y por cuestión de salud, por la edad, nada más, ¿no? Pero porque ellos dicen, yo arriba, ¿no? Y si yo vuelvo a hacer, estaría luchador, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque pues ha sido todo su y hay cuestiones muy especiales, pero yo lo digo en ese sentido de, qué padre, estar arriba, está haciendo actividad y yo he visto personas, y lo hemos visto en un récord, una persona que ya falleció, que a sus 102 años estaba haciendo corriendo, ¿no? Y la conocemos como la que vendía la señora de los ventas de periódicos. Y ella corría, ¿no? Se me olvidó ahorita su nombre, pero muchos lo vimos en medios a su edad grande ¿eh? Correr o hacer una actividad. Chayito. Entonces, es chata, también, Luis, gracias, Chayito, ¿no? Entonces, qué padre esa oportunidad de crecimiento. Mi estimado Salvador, ya está por aquí. Por, por, eso, es bien, por eso es bien dicho, ¿no? Que mente sana o cuerpo sano. Tu cuerpo claro. sano, mente sana, ¿no? Pues no se equivocaron, ¿verdad? Los griegos con ese apotema, ¿no? Entonces, de, realmente, ¿qué es lo que buscabas en esa formación, ¿no? Totalmente, Sergio. Muchas gracias, felicidades a los dos ponentes. Gracias, gracias. Gracias, maestro Jalit. Eh, bueno, ya está por acá eh, Jared Vadillo, bienvenido, Jared. Estamos justo iniciando una ronda de, de preguntas para pasar eh, posteriormente a la segunda parte de la capacitación. Entonces, estamos aquí generando un, un diálogo con las y los compañeros. Entonces, bueno, ya tenemos aquí a nuestros primeros dos ponentes. Bienvenido nuevamente, Yared. Eh, tenemos. Tal, ah, muchas gracias. No, de qué bienvenido. Eh, tenemos ahora a nuestro compañero Luis David. Adelante. Hola, buenos días. Bueno, felicitarles por esta capacitación. Yo creo que el deporte y la cultura son dos elementos esenciales en la creación, pues, de un nuevo hombre, bueno, además de la filosofía y la educación. Bueno, de, después de la pandemia, yo creo que prácticamente se pusieron en pausa o se ralentizaron las políticas públicas en materia deportiva, por razones obvias u otras prioridades. Eh, hoy, en 2022, eh, ustedes creen que vamos camino a que el deporte por fin sea una política pública prioritaria para este país, acorde al tamaño de la población que tenemos y acorde a la economía. Eh, no sé, si otro, comparando a México con otras naciones de Latinoamérica como Colombia, como Brasil, como Argentina... Eh, como Venezuela, como Cuba, creo que vamos ahí un poco atrasados, desfasados. Ellos tienen, eh, no son mejores, pero sí tienen una planeación más específica. ¿Consideran ustedes que ya estamos rumbo a esta transformación deportiva? A mí me da por lo pronto mucho gusto ver clubes de adultos mayores o de personas este, adultos mayores eh, por mi colonia ya eh, haciendo actividad deportiva en las tardes, todos los días. Esto se ha dado después de la pandemia, pero ¿consideran ustedes que estamos tomando las decisiones adecuadas ya para por fin tener eh, una política deportiva al nivel de lo que es México? Muchas gracias por su respuesta de antemano y felicidades a ambos. Muchas gracias. Comienza su comienzo, Jali? No, Yo te iba a decir a ti primero, Salvador, vas primero. No te han escuchado a ti. <risa> okay, perfecto. Eh, yo considero que no. Que no, no, no, el país sigue sin, sin ir en esa dirección. Eh, como les comentaba hace rato en la, en la ponencia, existe eh, muchísima discriminación eh, a nivel deportivo en alto rendimiento hacia las disciplinas que no son, no se presentan en ninguna competencia de ciclo olímpico, porque al parecer para las autoridades eh, específicamente del deporte, es más importante tomarse la foto con el medallista de los juegos que van a aparecer en la tele, que aquel que pueda ser campeón del mundo. De hace unos días, este, Paola Longoria fue campeona del mundo sin tener eh, apoyo de las autoridades. Eh, ahora, si nos vamos al deporte comunitario, pues tomarte la foto con las personas que están haciendo ejercicio, pues qué clase de publicidad es esta, ¿no? Eh, este es como el mecanismo que muchas autoridades tristemente tienen. Yo les hablaba del, del programa Ponte Pila y la visión que se tiene dentro de la ciudad de México de democratizar el deporte, y es, un, es como un punto muy importante que las autoridades del deporte a, niveles, a, a diferentes niveles tendrían que voltear a ver de esta democratización del deporte. Sin embargo, las políticas que se generan alrededor del deporte no. Ahora, mencionaste a Colombia que una de las grandes diferencias que existe entre Colombia y México es que Colombia hace aproximadamente unos 10 años tuvieron la, la buena decisión de un proyecto desde hace más de 20 años de generar el Ministerio del Deporte. Nosotros en, la, en, en México, como también ya se les explicó Jalil en su ponencia, la CONADE depende directamente de la SEP y no tenemos una Secretaría del Deporte. Entonces, okay, eh, okay. esta cuestión es muy, es, es muy complicada, eh, complica los trabajos, pre, permite que dentro de la misma institución se hagan cosas que no sean tan claro es, cómo es que se está moviendo el dinero. Ahora, una realidad es que el gobierno federal le dirige cantidades enormes de dinero hacia el deporte. Hay cantidades tremendas eh, dirigidas al deporte, pero ¿en qué se van? Pues en cuestiones administrativas, que algunas pueden ser necesarias, algunas no, pero eh, algo que sí me gustaría comentar es que al deporte nacional, en especial a nivel federal, le hace falta 4T. La visión de la 4T no ha llegado a las instituciones deportivas. Muchas gracias, Yaret. Muy, con, muy contundente esa última, ese último este mensaje que nos mandas, ¿no? Al deporte le hace falta una buena dosis de cuarta transformación. Eh, vamos ahora con nuestra compañera Alba Gabriela. Este, sí, gracias compañeras, compañeros. Bueno, una, una pregunta ya, más okay. bien. Quisiera que fuera un deseo. Eh, ¿existen, ¿Ustedes saben si existe alguna articulación de la CONADE para eh, que exista en la currícula del nuevo modelo educativo que está empezando a funcionar? Va a ser un plan piloto ahora. Eh, o esto que se llama en la ley la nueva escuela mexicana. Eh, una, una materia que realmente nos lleve a la cultura del deporte en México desde esta etapa de la niñez, donde me parece que es fundamental esta parte de la educación. Yo dejaría ahí esa, esa inquietud y esa pregunta. Muchas gracias por la respuesta. Yo creo que aquí, híjole, ahora sí como dicen, ya nos metimos en una camisa de once varas, ¿verdad? No, realmente no creo que todavía esté consolidado dentro de los proyectos. Digo, si es así sí, con lo que tenemos ha costado trabajo, ahora implementar la relación de educación física, deporte en las escuelas o lo que se pretende realizar, pues todavía está muy lejano, ¿no? Hay cuestiones que se crearon instituciones que no queda claro como que para quién me están sirviendo y cómo lo están generando, ¿no? Yo creo que aparte tenemos que entender que nuestro plan educativo, formativo, como se tenga que desarrollar, la programación pues va a estar dedicada en qué? Pues en un plan nacional de desarrollo, en un plan de cultura física y deporte, que esté implementado en el eje del el, constitucional respectivo y posteriormente bajarlo a las instituciones y organismos que tengan relación y tomando en cuenta lo que ustedes ya observaron dentro de la estructura deportiva que les mostré hace ratito, pues pregúntate dónde está una que diga educación física. Esta ley habla más de deporte, muy poco de aquellos actores dedicados a la rehabilitación, a la investigación, a, a, a la relación que pueda tener la, el y la recreación y el deporte de manera conjunta, y yo nomás tengo una fracción de la ley que habla de educación física, y, pero lo que sí tengo en contrapunte, pues es una a diferencia, pues, muchos maestros de educación física, que muchos pertenecen a diversos organismos de educación física, y entre ellas, pues, a la que, por ejemplo, yo pertenezco la Federación Internacional de Educación Física y Deportiva, ¿no? La FIEPS, ¿no? Entonces, pues, ahí lo único que se hace mención es, pues, hacer otro tipo de ensayo, otro tipo de propuestas, señalar, pues, una capacitación para ello, pero realmente ojalá y, y de veras se tomará en serio esta situación de ¿qué va a pasar? Ya lo decía, pues, ¿cuántas horas dedicadas están ¿Y cuántas horas nos llegaron a quitar de educación física? Ha sido muy grave esa situación, un retroceso en verdad eh, triste, ¿no? Hasta apenas se repunta, ¿no? Dentro de ese esquema. ¿Qué faltaría? Bueno, pues una gran propuesta de implementación de educación física, donde la educación física, más allá de pues la otra hora de recreo, ¿no? Sean verdaderamente esta etapa de educar a través de diversos matices. Al, al niño, al joven, al adulto, esta implementación de generar esta política pública adecuada, además a la salud prioritariamente y después, por supuesto, al desarrollo de los atletas como de alto rendimiento, que no necesariamente tienen que estar dentro de, de la luz eh, espectacular de la formación de olímpica, ¿no? sino también están los no olímpicos, ¿no? Eh, como tal, o no o que su deporte no es considerado como tal, y hay mucho de eso en ese punto, pero si yo no tengo una base consolidada, como se los dije hace ratito, seguiré llamándole garbanzos de libra a los atletas Y bueno aquí yo también quiero agregar además de, de la cuestión jurídica, está también la parte digamos práctica eh, en el sexenio de Peña Nieto la Dirección General de Educación Física desaparece entonces, todos los profesores de educación física que tenían un programa que iba dirigido desde esta dirección, desaparece por completo. Y también existía otro programa que se llamaba BANDEP, he dicho sea de paso, yo salgo de ahí, donde había competencias interescolares y había una captación de, de, de atletas hacia el alto rendimiento. Ahora, el, la educación física no propiamente tiene que ir dirigida hacia el deporte pero ¿cuántas escuelas de la educación pública tienen equipos de formación deportiva? Creo que son prácticamente nulas y generalmente son por iniciativas extraordinarias de los profesores de educación eh, de, de, de, de los distintos niveles que dicen, ¿saben qué? Yo tengo ganas de hacer un proyecto y voy a arrancar un equipo de atletismo, voy a arrancar un equipo de básquetbol, voy a arrancar un equipo de fútbol, porque, pero generalmente los equipos de fútbol que participan en los interescolares son chavitos que se organizan y le dicen al profe, oiga, y los mete y los inscribe y, y pues, eh, lo, el profesor los inscribe, pero no existe una organización porque dentro de un no, no está dentro del esquema de educación pública. Entonces ahí hay un tema que, que es importante, la desaparición de, de, de esta dirección, un golpe muy fuerte a esta área. Gracias, Jared. Gracias, Jalil. Eh, vamos ahora con el compañero Elías Valencia, recordando en la medida de lo posible, si están sus posibilidades, encender la cámara. Adelante, Elías. Eh, eh, José Manuel, muchas gracias. Eh, también pues agradecer a los, a los dos ponentes. Eh, por las aportaciones que nos han hecho muy enriquecedoras y, este, y pues bueno, nos han ampliado el panorama. ¿no? Tengo eh, dos interrogantes en este aspecto. Eh, siempre hemos criticado en el aspecto del deporte que las personas que están al frente no son personas conocedoras de la situación. Eh, en la actual administración eh, llega una persona conocedora pero han, se han hecho críticas acerca de la administración que se tiene en este aspecto. Eh, de parte de los expertos, ¿cuál es el, ese perfil que tienen que cumplir las personas que tienen que estar al frente de estas instituciones, de estos institutos? Y esperemos, eh, en, en medida de los comentarios que se han realizado, que el día de mañana sea una secretaría. Digo, el deporte ha quedado rezagado y con eso entro a la segunda interrogante. El, el deporte ha quedado rezagado por una cuestión y quiero, que, y quiero saber realmente si es esa parte, ¿no? Por ejemplo, los programas sociales eh, se pueden tener, tienen esa tesitura, ¿no? Social, de, de apoyo, de bienestar, ¿no? Pero el deporte muchas veces lo hemos abandonado porque no se puede politizar o se politiza poco con el, el asunto del deporte. Entonces, quiero saber o quiero de, de parte de los expertos el comentario de saber. Si realmente el deporte, ellos ven que el deporte se ha abandonado o que han dejado de un lado la cuestión del deporte precisamente por esto, porque se puede politizar poco. Porque solamente se puede tomar, se puede tomar una foto cada cuatro años con un medallista olímpico, de los cuales México obtiene ocho medallas en, un este, en unos Juegos Olímpicos, cuatro. O sea, cuando bien nos va, tenemos al equipo completo de, de, de fútbol, pero realmente, este, o sea, realmente por eso es que se ha abandonado el deporte o por eso es que el, el deporte de alto rendimiento no ha tenido frutos como, como lo esperamos o como los expertos esperan y como la ley marca, esa, esas serían las, las dos interrogantes. Muchísimas gracias de antemano. No, pues, al contrario, Elías... Eh... Muy interesantes los dos cuestionamientos, creo que Salvador y yo estamos pensando y sintonizando este, telepáticamente las respuestas, por supuesto, en nuestro sentir. Mira, recordemos que al final un dirigente político, un, un, un encomendado político, pues es eso, no, Una, alguien que tiene que tener ciertos conocimientos, habilidades dentro de la administración pública, eh, no, yo recuerdo bien de estas clases de política pública, pues decían, pues, ¿quién están arriba? No? Alguien de confianza, de, de una persona que por supuesto debe tener un perfil adecuado, ¿ok? En ocasiones que ha sucedido, y esto lo hemos visto en la práctica, a veces eh, un excelente deportista no quiere decir que tenga las herramientas de tener la administración pública muy pocos lo tienen porque tienen una carrera fin que son abogados que son gente de administración eh, administración o estudian administración pública etcétera no hay que tener sensibilidad en esta actividad porque algo que yo les mostré en la gráfica es que hay muchas caras dentro del propio deporte entonces este eh, entonces, bajo esta cuestión, por ejemplo, la cara del atleta es una visión, la cara del entrenador es otra, del juez, del, del directivo, que hoy te vamos a tener el gusto de eh, escucharla, tiene una visión, pero en ambos, aunque sean el mismo deporte, tienen visiones. ¿okay? Entonces, si lo hablamos en una parte hacia arriba, te, te concedo una situación, ponle que no sepa, pero tienes que apoyarte de gente que sí sepa de ello. O sea, realmente hay personas que llegan y, y, y es como llegas a un trabajo nuevo, no conoces. Y suya, de, pero ¿de quién te apoyas? De gente que, ya ah, mira, tienes que hacer esto, ¿no? Esto, aquí está la ley, aquí está el estatuto, está la normatividad, las reglas de operación, pum, pum, pum, pum, perfecto. Ahí está, por eso no hay que inventar un hilo negro. Hay que saber leer qué tienes que hacer, las atribuciones que tienes que hacer, ¿no? Pero también sabemos, pues, que el puesto, a veces, en la cuestión política, pues, es, muy, es una línea muy delgada en el saber qué hacer, qué tengo que hacer, y lo que a lo mejor omito. Y lamentablemente aquí recuerden que la omisión también es un delito. ¿Ok? Entonces, lo que debemos hacer y ser muy claros en esta postura es... Muy fácil. Si sé que me voy a meter deporte... ¿Qué gente tengo de una carrera fin ¿Qué tengo en esa preparación? Y yo estoy seguro que la experiencia de un buen atleta con conocimientos propios que hay preparándose en diplomados de administración pública de esto, te da la fortaleza para hacer un buen papel dentro de una estructura, ¿ok? Y tienes que llegarte de una muy buena asesoría fiscal, legal, contable, pública, política, claro que sí, ¿no? Entonces, eh, Muchas veces hemos tenido la mala eh, situación de, pues, el que llega, pues, es una cara conocida dentro del ámbito de oporte y que a veces lo que juzgas es el resultado del que acontece, ¿no? Muy pocos han sido políticos o muy pocos han tenido esta sensibilidad para entender el, el contexto habitual de la situación. Yo creo que dentro de esta situación yo te podría contestar, Elias, es, te daré el, el beneficio de la duda, ¿ok? De que efectivamente llega una persona de renombre, medalista, eh, con una empresa, etcétera, ¿no? Pero apóyate de la gente adecuada, asesórate de la gente, prepárate con gente dedicada a gente que ya estudió el deporte, que empezó a pensar el deporte, no solamente a practicarlo, a pensar el deporte, reflexionarlo, criticarlo, construirlo de una manera científica, adecuada, en una carrera. ¿Okay? Yo te daría esa pauta, pero si llega con un perfil adecuado, que es administración deportiva, bien, pues perfecto, ya no pido más, ¿ok? Pero la política es política, hay que entenderlo en esos métodos, ¿no? Y correspondiente. Aquí yo, me, como diría Salvador, que llegue, pero si estás en una visión de una entidad, de una visión 4P, pues llega con esa, ¿no? Creo que es lo ideal. Entonces, yo al menos en la primera pregunta me quedaría aquí para que si quiere Salvador complementarlo en esta visión y nos podemos seguir a la segunda. ¿no? Sí, sí, también una de las cosas que sucede, eh, y le voy a robar la palabra a Jalil que esperaba que lo dijera, es que no hay un proyecto nacional de deporte. No existe eh, un, un programa en el cual se vaya a generar un alto rendimiento. No, la, la, y la administración actual no es la excepción. ¿no? Allá hay un, una serie de vicios heredados del pasado en la que dice, tráeme la medalla y entonces te apoyo. Bueno, y entonces, ¿cómo formas? Así como nosotros estamos trabajando, o pues se trabaja desde desde el Instituto de Formación Política, creando cuadros para tener un buen gobierno, pues tienes que generar escuelas de formación, atletas que poco a poco van subiendo y te den resultados después, pero tienes que apoyarlos desde la base. Si tienes a 100 atletas, probablemente vayan a ser 5 los que te den los buenos resultados por las razones que quieras, razones personales, razones genéticas, razones sociales, eh, por, por muchas cosas que... Que, que rodean a un atleta y que rodean al entrenador y que rodean a la comunidad en la que se desarrolla. Sin embargo, si tú no creas, eh, eh, ese programa nacional de, de, digamos, de talentos deportivos y si vas encaminando para generar atletas, no se va a hacer. ¿no? Y desde hace mucho tiempo lo que hacen la, las instituciones deportivas es ¿Quieres apoyo? Tráeme la medalla. Bueno, ¿y cómo tú voy a traer la medalla si no tengo con qué ir a competir? ¿No? Si no tengo los recursos para poder entrenar y medio entreno, entonces todos ese, ese tipo de, de, de situaciones desde la administración tienen que estar cambiando. Eh, una de las cosas que muchas veces se pudiera pensar, bueno, vemos a Estados Unidos que es la potencia mundial, pues vamos a copiarle, pero cuando vemos cuál es el contexto en el que se desarrolla la, la, el deporte estadounidense, para nada nos va a funcionar en México, no va a servirnos, y si nos vamos al sistema ruso, que es otro de los sistemas importantes en el deporte, nos vamos a dar cuenta que tampoco nos va a servir, y así nos podemos poner, poner a estudiar los modelos deportivos de muchas naciones, y ninguno nos va a servir, podríamos pensar... Que si copiamos un poquito el, el sistema colombiano, a lo mejor un poquito el sistema brasileño nos pudiera servir porque su contexto es más o menos parecido al nuestro. Pero también este es un punto importante, estudiar cómo es el desarrollo de la sociedad mexicana para poder generar un programa de, de deporte. Muchas gracias, Jared. Eh, por ahí Mario, no sé, tenías la, la mano este, levantada, no sé si ya no tienes la pregunta. Igual con eso cerramos esta sesión de preguntas y respuestas. Este Sí, es que no sé si te va tiempo, pero sí, entonces hago una pregunta. Este, buenas tardes, antes que nada agradecer por su ponencia. Yo quisiera saber desde su visión cómo se puede fomentar un apoyo masivo al deporte en México, generar una cultura deportiva para el grueso poblacional, donde el deporte sea, pues sí, una, más que prioridad, una cultura, un hábito para las y los mexicanos. Si cada, eh, vivimos en una sociedad más hipertecnologizada y más dependiente de la tecnología, donde, por ejemplo, yo veo que ahora las generaciones de los niños, a diferencia de toda mi generación, para socializar, ya no les es suficiente con salir a la calle y pues practicar algún deporte o estar en algún espacio físico, ¿no? Así hablando, sino ahora ya por el espacio virtual se socializa mucho, ¿no? Eh, entonces, pues de repente se deja de lado esta cuestión del espacio físico y pues lo que implica, una de esas cosas que implica pues es el deporte, es la actividad física, es la socialización. Si cada vez más somos dependientes de la tecnología y del espacio virtual, ¿cómo reintegrar la actividad deportiva, la actividad física, sí si, pues parece que cada día es menos importante eso para las nuevas generaciones y les importa cada vez más lo virtual y no lo lo, lo, lo presencial o lo físico, ¿no? Y también, eh, en ese sentido, también hacer políticas adecuadas que fomenten el deporte eh, en una sociedad como la mexicana, donde, sin temor a equivocarme, me atrevería a decir que para algún sector de la población incluso es un privilegio practicar el deporte. Cuando hay un sector poblacional que, pues yo lo veo en el día a día, ¿no? O sea, está más preocupado por saber qué va a comer el día de hoy, que, este, cómo, le, cómo le va a dar la subsistencia a sus hijos, pues desafortunadamente no tienen tiempo a veces de, de el deporte. Y también donde vemos que hay medios de comunicación que en vez de fomentar el, un deporte sano, equilibrado, una, es, eh, un deporte popular, eh, que acerque a las masas, eh, nos sirven de lógicas pues, de consumo, ¿no? De que el deporte siempre te lo ligo a, a, a mi marca, a, al alcohol incluso, a, este, pues, a lógicas de consumo, ¿no? Muy, muy, muy capitalistas, ¿no? Y donde eh, lo que importa más es el negocio, que realmente apoyar o beneficiar a la población, ¿no? Entonces, desde su visión, ¿Cómo podría generarse políticas diferentes y apoyar realmente en que el deporte sea masivo para la población y no se vea como un privilegio al, al que solamente ciertos sectores este, pueden acceder? Gracias. No, a ti Mario. Mira, yo creo que aquí hay una situación bastante peculiar. En Primero, ¿cómo concebimos al deporte? ¿Cuál es nuestra idea cultural sobre la actividad? Hay un sector que cuando te involucras... Y ya eres y yo lo sabemos como deportistas y exdeportistas, que ya cuando estás ahí adentro, pues ya sabes que hay disciplina, que hay orden, que hay exigencia, que te puedes divertir, claro que sí, que, pero eso ya empiezas a entenderlo cuando empiezas a estar más involucrado. Pero hay otro sector de la población que es como la mayoría de las ocasiones está conceptualizado en diversión, entretenimiento, divagación, en ocasiones es la idea de la cultura deportiva, de, pues estás perdiendo el tiempo, ¿verdad? Porque eso existe allá afuera. Cuando yo les hablo a mis chicos de ciencias del deporte, les pregunto, ¿y qué te dijeron cuando di, eh, les dijiste que ibas a estudiar ciencias del deporte? Ya se imaginarán los comentarios, ¿verdad? Eh, y algunos a favor, otros en contra, otra, y de eso vas a vivir, entonces, ¿con qué tenemos que empezar a remar contra la corriente, con la propia conceptualización de qué significa deporte? Y él lo dijo en la explicación, una cosa es educación física, otra cultura física, otra deporte, y en esa conceptualización tenemos que ir avanzando. Ahora, más allá de este, de este punto es también, eh, no olvidemos un factor llamado familia conceptual, en el cual, pues, ¿qué padre sería empezamos a educar a los padres en el deporte? En general, ¿eh? O sea, a la familia en el deporte, ¿cómo se debe de entender? Porque de repente, concuerdo contigo, el factor económico es indispensable, ¿no? A lo mejor por eso entenderás que el papá deja al niño en la escuela, se retira y regresa por él porque no tiene el tiempo suficiente, o le encarga a alguien, y entonces se siente como este abandono familiar con el menor, entonces pues, sí me interesa, pero no puede estar porque está pues, el factor económico, que, que sin duda, pero... Pues aquí el, la cuestión de familia que ha cambiado en el concepto de tener hoy una variante de, de 24 tipos de familias hoy en México, o sea, así de grande es y la diversidad que hoy existe dentro de esa situación, pues hace entender cómo ha ido cambiando hasta esta situación, pero de dónde radica una comunidad de la familia. ¿No? A favor, en contra, los amigos. Hay familias que a lo mejor no les gusta el deporte, pero los amigos te ayudan a decir, oye, pues tú eres hábil para esto, ¿por qué no entrenas food? ¿O ¿Por qué no entrenas mexicano? ¿Por qué no vas a ir a la natación? Etcétera, ¿no? E es el factor y la interacción que tú puedas tener en tu comunidad. O sea, realmente aquí, más allá de irnos hacia arriba institucional, es de la parte de abajo. O sea, aplicándola en la cuestión de la propia sociedad en generar las competiciones con la colaboración y apoyo de alguna asociación deportiva, estatal o nacional, acercándote como decíamos a Zarateo con sea, Qué bueno que ya llegó con Azucena un director de deporte, ¿no? Imagínate si no lo tuviera, pues ¿con quién se acerca?, ¿no? O sea, realmente también es visualizar en aterrizar ese punto. Eh, de esta política pública en materia de deporte, pero también que los papás tengan que hay muy buenos beneficios, ¿no? Integradores, este, realmente gente que a lo mejor no le gustaba una actividad y se vuelve en verdad un fan, ¿no? De, de ver a su hijo deportista o que se convierte, o que apoya y que entrena con su hijo. O sea, realmente tenemos que visualizar los contextos en todas las etapas y qué padre será que un hijo acompañe a su adulto, papá, adulto mayor, abuelito hacer una actividad, pero tenemos que empezar por la esencia, la familia. Realmente el gran remo de ir contra la corriente. Y olvídate de la política pública, olvídate del gobierno, olvídate de las instituciones. ¿Dónde está la esencia? Nuestra ley del deporte habla de instituciones, porque es normal que hable de mm -hmm. instituciones. ¿okay? Pero la esencia y la parte medular donde proviene todo, en la cual si no, no existieran instituciones, son los deportistas, atletas, familia. Es así. O sea, realmente tenemos que enfocarnos que la verdadera esencia, y lo mencionó el Ejecutivo Federal, porque quería empezar con la actividad para todos? Mal llamada deporte para todos. Tengo mi es por esa situación, ¿no? Pero la actividad física para todos. Porque si no tengo eso, no tengo nada. ¿Cómo acerco a, un, a una persona con discapacidad, a un indígena? ¿Cómo acerco y qué bueno que ya están acordados a los deportes autóctonos y tradicionales? ¿cómo los acerco? ¿cómo lo llego si no tengo conocimiento? y yo les te hago una pregunta y les hago una pregunta a todos y me la pueden contestar en el chat de una manera interactiva ¿cuántas federaciones deportivas mexicanas existen? date una idea ponlo, vamos a jugar un poquito también en esta pregunta porque también hay parte de cuántas hay, cuántas no existen, cuántas especulo cuántas sé que hay o cuáles son las que he escuchado, empezamos en, por una parte ¿no? Empezamos por la esencia técnica deportiva que son las federaciones, en las cuales tienen un mérito valioso, ¿no? El que son las encargadas, ¿no? Este, de, de llevarlas a cabo. Vayan, vaya jugando en el chat y vayan publicándolo. Ya ahorita ya no me contestó a uno, Entonces, ¿pero cuántas federaciones hoy existen? ¿no? Y de eso partimos. Y de esa si es la parte tecnológica. Te, te doy un dato. Esports, hoy es deporte. Y tengo una federación mexicana de esports. Ya vi tu cara de, acreí, ¿no? Este, sí, hoy existe. Ya la realidad es que hoy tienes que cambiar el paradigma tecnológico. Hoy tienes que integrarlo a la formación de aquel sujeto de no solamente es válido que juegues eh, o practiques tu actividad a través de una plataforma digital, sino también que salgas afuera, que te despabiles, que veas que hay un mundo allá afuera y que no solamente es un mezcla Es hoy las dos porque muchos de los teóricos en materia de deporte ahora tienen que luchar contra esta situación llamada eSports, que, espérate en unos años, es el que va a quitar o va a llegar al nivel del fútbol que hoy existe. A eso está apuntando, porque además ganan la misma cantidad de dinero que ellos. Entonces, ¿por qué? Porque se genera mucho. Para ver una final en un estadio de fútbol, ver a un sports esports te dice algo. Entonces, chicos, en verdad no les quiten los ánimos, a lo mejor en su futuro son deportistas profesionales y en verdad les va a ir muy bien a los chicos. Entonces, no les quiten el ánimo, pero también es muy válido complementarlo, ¿no? En ese, en ese nivel, ¿ok? Entonces, a eso vamos, pero te tienes que acercar con las personas adecuadas. Hoy, ya me cont contestaron creo que dos personas, yo te voy a dar una respuesta muy fácil de las relaciones. Depo eh, federaciones deportivas promedio que hoy existen están llegando a 72 federaciones deportivas. ¿Cuántas conoces realmente? Y una de ellas es la donde está Yereb, como Nado con Alertas. Hoy está Juegos Autóctonos y Tradicionales. Las más conocidas ya sabemos, pero ¿cuántas te faltan por conocer? Desde ahí te empiezas a preguntar entonces qué nos falta en ese conocimiento, en esta actitud. Ahora sí, Yereb. A nadarle, entras de relevo. Gracias por hacerme, por tocar el, el muro, salto a eh, eh, Bueno, ya te contestó, Jalil, el tema a nivel familiar, pero yo te pongo nada más este contexto. ¿Cuánto gana un profesor de educación física? ¿No? ¿Cuánto es lo que, lo que gana? ¿Cuánto gana un preparador físico? ¿No? ¿Y cuánto gana un entrenador? ¿Cuántos entrenadores hay... Y, y, y tú nada más, o sea, si puedes preguntarle a algún entrenador nacional que tiene sueldo o beca por parte de la conada, pregúntale cada cuánto le llega. ¿no? Yo, yo he estado en contacto con muchos de ellos y de repente se están tronando los dedos porque tiene cuatro meses que no les pagan. Entonces, desde ahí, pues, ellos tienen que estarse buscando otros trabajos, otras chambas para poderse mantener. Y dices, bueno, y entonces, ¿cómo generas la práctica del deporte adecuada si tu entrenador, si tus preparadores físicos, si tus profes de educación física están distraídos buscando sus recursos para poder vivir? ¿No? Em, Empiésale por ahí. Ahora, tocas un tema que también yo he tocado en, en varias ocasiones, que es la, el, el, el volver como un esclavo del capitalismo al deporte. Y es un poco también, y tristemente, como lo que le, le, les platicaba hace rato, no o sea no te, no te doy apoyo hasta que tú puedas servirme como, como comercial ante la sociedad, con tu medalla. Y lo mismo sucede con la empresa privada. Tú como atleta te acercas y dices, voy a ir a un campeonato mundial, por favor, patrocílenme, y te dicen, bueno tráeme los resultados y entonces te patrocino, ¿no? Es bueno, ¿y cómo te traigo los resultados si necesito viajar, ¿no? Es la misma, la misma situación. Pero de repente ves que un montón de influencers que, que no hacen más que poner su cara bonita, tienen una cantidad de dinero fuerte porque pues, la marca aparece. Entonces, ahí hay una responsabilidad importante y esto se lo va a robar a Jalil, que un comentario que ya había hecho en, en, en alguna otra ocasión. Dice, es... Termina siendo eh, una, una máquina irresponsable en la que solamente buscan, como dice Vanessa de la Garza, que sea rentable cuando se olvidan de su responsabilidad social. ¿no? Todas las empresas deben de ser socialmente responsables, no solamente con el medio ambiente, no solamente, eh, bueno, en todas las áreas que es necesario sino también en el área deportiva, ¿no? Porque eh, hay, hay algunas empresas que sí dicen, bueno, voy a hacer mi carrera atlética y dicen con eso ya cumplí, ¿no? hice mi carrera atlética de bajo costo, masificación del deporte y con eso ya me lavo las manos y ya cumplí. Pero qué sucede durante el periodo que hay entre la carrera de la carrera atlética y otra carrera atlética, no, debe de haber incluso debe de haber una preparación para poder realizar esa carrera atlética porque si no las personas que van y se presentan eh, pues se pueden lastimar ¿no? tienen, tienen el riesgo de ser las de, de tener alguna lesión y hay algunas empresas, no quiero decir el nombre, que sí tienen grupos de, de profesionales deportistas o gente que sabe de deporte que hace lo mismo que hace el, el, el programa Ponte Pila, sale a los deportivos que generalmente son empresas que se que, que, que pueden encontrar, no sé, en el bosque de Chapultepec en Santa Fe, porque tienen un un target muy bien dirigido y entonces hacia ellos va la, la actividad. Pero pues hay muchas otras marcas que consumimos todos que bien podrían hacer lo mismo y que desde el gobierno federal se pudiera hacer una, una invitación a las empresas para que lo hicieran. Eh, es como una, una posible respuesta a, a la pregunta que nos planteaste, pero eh, vamos, es, es un poco más complicado y muchas veces queremos resolver el mundo y pues hay, hay cosas más detrás ¿no? muchas gracias Yeret. muchas gracias maestro Jalil pues damos por concluida esta primera parte de nuestra capacitación eh, nos comentaba el maestro Jalil eh, nos va a compartir la presentación que eh, nos favor valga la redundancia de presentar en esta sesión este, se las pasamos por ahí por el grupo de Telegram eh, y bueno eh, nuevamente agradecerles a nuestros ponentes en esta primera parte, vamos a pasar ya...